Hola, hola, queridas amigas. ¿Cómo están? Karina Parra les saluda por acá. Y vuelvo con la parte 2 del video eh, en donde hablamos de la plataforma para capacitarnos totalmente gratuita Pymes en línea. Les dejé en el video anterior el link para que pudieran acceder y crear su usuario. Y acá les estoy mostrando el, el curso que ya tengo un avanzadito, eh, si se si se pueden fijar acá, ya tengo un poquito más de la mitad del curso hecho y se llama Estrategias Ven para Ventas Digitales. Entonces quiero mostrarles un poquito a dónde voy. ¿Se acuerdan que le comenté que hay eh, mucho contenido, pero también hay respuestas, hay preguntas, hay test que responder? Entonces, destacado una, una de las cosas entretenidas. Dice, el marketing digital consiste en el desarrollo y aplicación de estrategias de comercialización llevadas a cabo en los medios digitales. Vamos a colocar que esto es verdadero y vamos a seguir a ver cómo me va en este test. Un esquema de funnel o embudo de conversión es un sistema para entender el modelo de negocios de mi emprendimiento. Sí, considero que sí. Vamos a ver cómo nos va. La etapa de la retención en el embudo de conversión corresponde a la pregunta sobre cómo fidelizamos a nuestros clientes. Por supuesto. Las etapas del embudo de conversión son articulaciones, activación, retención, fidelización y proyección. ¿Un Buyer persona o un Buyer persona es una presentación ficticia del público objetivo de tu emprendimiento mediante el cual podrás conocer a detalle tu audiencia? Sí. Y vamos a ver, ¡Ah! me equivoqué en dos, vamos a ver cuáles son. Show, muestra las soluciones. Esta estaba bien. Esta era falsa, dice. Un funnel o embudo de conversión es un esquema. Hecho para entender cada una de las etapas que lleva a una persona a preferir un producto o servicio. De todas maneras, me encanta que sea tan intuitivo y que nos permita también ver cuáles son nuestros errores y poder de ello aprender. Vamos a buscar la segunda. Esta estaba bien, esta estaba mal. Dice, las etapas del embudo de conversión son adquisición, activación, retención, Ingresos y recomendación. Perfecto. Y las demás estaban bien. Y podemos hacer nuevamente el test o podemos seguir avanzando. Por ejemplo, ahora veríamos, dice, quién vende y quién compra. Y tenemos acá un video para... Eh, para comenzar a entender quién vende y quién compra. Me encanta que sea uh, muy, es, es muy amistoso el formato. Eh, todo te lo grafica en el video, habilidades de venta, modo spin, diferencia entre deseo, y necesidad. Eh, y te lo voy explicando. Así que yo estoy encantada. Los invito a que puedan ingresar, que puedan tener la oportunidad de hacer este curso u otros que puedan tener tema en línea, porque la verdad es que hay muchísima variedad y toda como emprendedora eh, nos va a servir mucho. Y aquí está en nuestro pan, plan, el panel, perdón, en donde está el curso que estoy haciendo, está todo acá y eh, nosotros tenemos la posibilidad de ir eligiendo los cursos que queremos hacer. Calificaciones, ver nuestras calificaciones de los test que hemos hecho. ¿Sí? Eh, tengo 26. No sé Área personal, y ahí tú eh, puedes ir escogiendo qué cursos puedes hacer. Me encanta. Como les digo, esta es una iniciativa CORS. Corfo, dice todos por las pymes Corfo. así que si ustedes quieren comenzar una pyme o ya tienen una y quieren digitalizar su negocio llevarla al mundo online les recomiendo ampliamente que eh, puedan tomar estos cursos ¿ya? Eh, para mí es súper importante que ustedes tengan las herramientas para poder desarrollar estos cursos y estar estudiando. Por ejemplo, acá está el temario, tenemos marketing centrado al cliente, tenemos quien vende y quiere compra que es el video que yo estaba por ver, y después tenemos la presencia digital, en donde eh, incluso hay una infografía, y actividades formativas, y finalmente está la evaluación final. ¿ya? También representan otros cursos como publicidad en Google, que es súper importante, los que ya se manejan un poquito más, eh, cursos de costo y fijación de precio. Eh, entonces, tenemos un, una variada y importantísima información que ver acá en este curso de estrategias digitales. Un beso muy grande para todas. Eh, se despide en este cortito video, eh, Karina Parra, mentora para emprendedoras, mentora para esas emprendedoras que quieren llevar su negocio tradicional al mundo online o que simplemente quieren comenzar su negocio digital. Así que un besito a todas y espero que en las pronto en la plataforma de Pymes en línea son cursos totalmente gratuitos que nos van a servir un montón para llevar nuestro negocio.